Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Eh, yo soy Enrique Gallar de la Asociación Cultural de la Mayoría y soy coordinador de Más marx aquí en Asturias. Y en esta sesión que tenemos hoy vamos a contar con el compañero Nacho Loy, que es doctor en Psicología y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación desde la Universidad de Oviedo. Y bueno, la intención de esta sesión es una pequeña introducción a lo que sería la filosofía desde un punto de vista marxista, el pensamiento crítico, y algunas cuestiones relacionadas con el pensamiento así filosófico y las ideas muy enfocado a la gente que no tenga ningún conocimiento que esté aterrizando inicialmente en esta cuestión de acuerdo entonces bueno sin más preámbulos eh, vamos a pasar con el compañero Nacho que bueno, va a empezar a hacer la exposición de acuerdo todo tuyo Nacho muy bien buenos días pues muchas gracias aquí que por la invitación me parece una iniciativa muy interesante en estos tiempos que corren de confusión que un grupo de personas interesadas en la participación política se interesen también por la fundamentación de esa participación política. Eh, obviamente una introducción a la filosofía eh, en una sesión de aproximadamente 45 minutos, que es lo que tengo previsto más o menos hablar, eh, y que recorre pues, gran parte del pensamiento occidental, eh, cubriría lo que habitualmente se veía, se sigue viendo ahora, aunque está un poco eh, devaluado en cuanto a su participación en, en, la, en la EBAU, ¿no? eh, que es un, el curso de historia y filosofía de filosofía del segundo bachillerato, o antiguamente se llamaba COU más o menos eso era una visión una perspectiva de conjunto de la historia del pensamiento occidental y eso es un poco lo que tenemos que, que ver ¿no? lo que pasa que efectivamente pues en 45 minutos es difícil así que yo lo que voy a hacer es dar algunas claves y esas claves eh, cada cual como sé que la audiencia es heterogénea pues si os parece después le dedicamos tiempo a plantear las cuestiones que, que queráis, ¿no? Hoy en día están de moda algunos debates que son claramente filosóficos. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar de esto del transhumanismo. Bueno, si tenemos un fundamento filosófico de la historia del pensamiento, algunas de estas ideologías que propone el sistema, eh, que van apareciendo progresivamente, por ejemplo, pues podemos poner como, como ejemplo el fin de la historia de Fukuyama, eh, la lucha de civilizaciones de Huntington, ahora el transhumanismo de gente como Harari, o la defensa de la ilustración que hace el psicólogo este de, de Boston, de eh, Pinker. Pues todas estas son propuestas que si uno tiene un fundamento filosófico es difícil que calen, pero como en la sociedad no existe este fundamento filosófico en general, pues sí que calan debates que son en realidad pues, errores de interpretación eh, claros. no tenemos nuestra conciencia conformada de acuerdo a unos principios muy básicos, pues es más difícil que ese tipo de ideologías nos puedan calar. Entonces, yo creo que lo más importante cuando uno intenta eh, pues, introducirse en el tema tan complejo como la historia del pensamiento, del conocimiento, la filosofía, etc., es la actitud con la que uno entre ahí. Porque obviamente... Eh, hay que suponer un esfuerzo, hay que leer, hay que estudiar y hay que discutir, la conciencia se conforma de manera colectiva, ¿no? no basta con que uno estudie solo, sino que debe contrastar esa conciencia con personas que saben algo más y con personas que saben menos para explicárselo y en esta confrontación de la conciencia uno va construyendo su propia visión de la realidad, su propia visión del presente, si uno mantiene una actitud de compromiso con el conocimiento, con atreverse a saber, atreverse a in intentar entender la realidad en la que uno vive, no importa que adopte posturas que puedan ser equivocadas, porque las posturas equivocadas son momentos del desarrollo de la posición verdadera. Esta idea es una idea del idealismo, de Hegel. ¿no? Hegel fue el primero que se dio cuenta de que la, lo negativo, los enfoques que eran falsos, en realidad eran interesantes porque mostraban una manera también de entender la realidad, una manera que puede ser superada. Entonces el pensamiento crítico se diferencia de otro tipo de pensamientos en que al pensamiento crítico le interesan las otras posiciones, frente a las posiciones dogmáticas que solo le interesa lo suyo. Es un poco lo que está pasando ahora cuando la gente solo recibe la información de aquel periódico o medio de comunicación que dice aquello que ellos quieren oír. De esta manera no contrastas tu conciencia porque solo recibes lo que confirma tus, tus ideas. Y si tus ideas fueran falsas, pues a lo mejor estarías confirmando cosas que no son correctas. Por eso esa actitud crítica y ese compromiso con intentar saber las cosas es lo fundamental. Después, si uno está dispuesto a poner lo que él piensa ahí delante para que quien pueda criticarlo lo critique y aparezcan las contradicciones de su propia postura, pues entonces crítico, el pensamiento de izquierdas o como lo queramos llamar, así muy en términos generales, eh, mmm, tiene razón. Es decir, parece que la izquierda siempre pierde, pero en realidad yo creo que la izquierda siempre gana. La izquierda entendida de una manera muy general como aquel conjunto de prácticas y de pensamientos y de ideas que luchan en contra de los privilegios, que luchan por la igualdad, ¿no? Y la derecha pues sería lo contrario. La que, los que luchan porque, porque no haya igualdad, porque haya privilegios, si se quiere. ¿no? Entonces, la historia de la humanidad es la historia de cómo esto va cambiando y cómo va ganando la forma de entender el mundo de la izquierda. Lo que pasa es que en el presente normalmente es la derecha la que gestiona las cosas. Pero es por un problema muy sencillo, porque cualquier proceso de cambio siempre se enfrenta a una situación social estable, y en esa situación estable esos son los que no quieren perder lo que hay, pero a la larga lo van asumiendo. Si hoy escuchamos los discursos de la derecha, vemos que ellos hablan con total tranquilidad de separación de poderes, de igualdad, de libertad, ¿no? La, la libertad es, lo que, es de lo que más hablan generalmente. Bueno, pues eh, eso lo que significa es que el pensamiento de la izquierda es el que se va abriendo paso siempre y es el que marca el camino ...del progreso de la humanidad o del cambio en la humanidad, de cambios hacia, mejor, hacia mejores situaciones. O sea que la fuerza de la razón es, eh, es un aspecto esencial desde mi punto de vista de la izquierda. Por eso las tendencias en la izquierda de carácter posmoderno si entendemos el posmodernismo como quien niega... ...las ideologías que niegan la existencia de la razón, para mí son un suicidio para la, para la izquierda. Puede tener componentes interesantes, pero como enfoque global... Del pensamiento, eh, digamos, crítico, emancipador o revolucionario, me parece un error. Porque nuestra fuerza es la fuerza de la razón. ¿no? Esto también tiene un componente ético. Hay un libro de Ignacio Sánchez Cuenca, un librín pequeñín, un sociólogo de la Universidad, no sé si es, creo que es autónoma, o, no, no, no sé en qué universidad está, Complutense, no sé. Eh, su libro se titula La superioridad moral de la izquierda. Y la superioridad moral de la izquierda es que, ser de izquierdas es algo lógico, racional, normal y defendible, y ser de derechas es una cosa indecente, dicho así rápidamente, ¿no? Entonces hay que ocultarlo. Por eso ningún partido se llama partido de derechas, mientras que muchos partidos llevan el término izquierda o términos similares a izquierda en su definición. Y esto yo creo que es importante, no es ninguna casualidad. Creo que es que el pensamiento al servicio del mayor bien posible para el mayor número posible de personas... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El pensamiento siempre está al servicio de algo. El pensamiento es también una estrategia de lucha y el pensamiento puesto al servicio de la mayoría pues es el pensamiento que puede ser emancipador. ¿no? Bueno, eh, entonces la fuerza de la razón y la fuerza de los datos es lo que nos permite construir una visión del presente que sea útil para entender lo que pasa. Y esa es la tarea de la filosofía, es una definición que también proviene de Hegel, eh, Hegel que pertenece por supuesto al idealismo y que fue tan importante para Marx, ¿no? Marx decía que Hegel estaba todo bien pero todo al revés, que había que darle la vuelta, o sea que las, las ideas no aparecen primero y después aparecen, en, en, se plasman en la realidad, sino que la realidad es la que construye las ideas, pero las ideas precisamente están... Al servicio de entender el presente como tal. Eh, Hegel decía, la filosofía es su propia época captada en el pensamiento. La definición de filosofía de Hegel, que yo creo que es muy interesante, porque hace que la filosofía sea algo importante para el presente, para la política. Una de las principales aportaciones de Hegel es precisamente vincular el pensamiento con, con la realidad social. ¿no? Bueno. Eh, entonces, con estas premisas, mmm, yo pienso que la filosofía, además de esa definición de, de Hegel, ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad pues, cuatro grandes eh, aspectos centrales para su desarrollo. Esto, este planteamiento proviene de Kant, y se llama las preguntas supremas. Las preguntas supremas era una manera que, Pensaba Kant que podía exponerse los objetivos fundamentales de la filosofía. Estos eran en, para él responder a cuatro preguntas. ¿Qué puedo saber? Es decir, la pregunta por la teoría del conocimiento, los límites del conocimiento, el fundamento del conocimiento, cómo podemos distinguir el conocimiento verdadero del falso. Este tipo de cosas constituirían una parte de la filosofía que sería la no -seología, con G delante. De Noxis, que es conocimiento, GN de Navarra, genoseología, ¿no? La genoseología, autoría del conocimiento, pues es la parte de la filosofía que se ocupa de responder a esa pregunta suprema, que es: ¿qué puedo saber? La otra pregunta es: ¿qué me cabe esperar? Sería la pregunta acerca de la religión. Para acá en la religión era algo importante. Este es un tema que la izquierda muy a menudo ha tratado con mucha superficialidad, desde mi punto de vista. Yo lo dejo ahí porque. No voy a hablar hoy de, de esta cuestión. Pero la religión en el sentido de religación, en el sentido de unión de la gente, es un aspecto importante de la vida humana y no debe ser No existe. La religión no tiene que ver con Dios, tiene que ver con los humanos. ¿no? Con el hecho de que los humanos necesitamos estar religados, juntos, unidos, unidos por algo. Y en ese sentido, por ejemplo, el género humano es la internacional, que cantamos los comunistas en, en la famosa canción, pues es un, un ejemplo de religación y tiene poco que ver con lo religioso, tal y como se entiende normalmente lo religioso. Eh, la otra pregunta suprema para Kant es ¿qué debo hacer? Es la pregunta por la ética. La ética ocupó un lugar muy importante en la reflexión kantiana. Y la última es la pregunta sobre ¿qué es el hombre? Que es eh, la antropología. Para Kant la antropología no era una ciencia como la psicología o la sociología o todas estas, sino que la antropología era una parte de la filosofía. De hecho, él escribió una antropología filosófica y hay muchos libros de antropología filosófica que son en realidad libros de filosofía, de responder a la pregunta ¿qué es el hombre? La principal pregunta es si el ser humano es un animal más o es un animal especial. Esta es una cuestión que también afecta al pensamiento marxista porque el pensamiento marxista ha sido muy... Eh, vamos a decir, grosero tratando esta cuestión en algunos momentos y muy poco, ha aislado muy poco eh, con respecto a esta cuestión, que sin embargo ha constituido uno de los aspectos fundamentales de mi trabajo profesional, porque en psicología esta cuestión es esencial. ¿no? Tampoco me voy a dedicar a esa, mucho a esta cuestión, yo me voy a centrar en la cuestión del conocimiento, es decir, en la noseología, porque la teoría del conocimiento. ...pues es un poco la que determina la manera en que comprendemos el mundo en que vivimos. Y para ello hay que entender pues algunos conceptos eh, básicos que están en, la, eh, en el meollo, digamos, de, de esta cuestión. Un núcleo, un núcleo esencial, ¿no? Bueno, habréis oído decir que la teoría del conocimiento puede ser idealista, puede ser materialista... Bueno, eh, efectivamente, el idealismo es una manera muy habitual de enfrentar el problema del conocimiento. ¿no? Voy a poneros un ejemplo. Eh, el papa actual, Francisco, pues es un crítico del de, de capitalismo, en cierto sentido. ¿no? En la última encíclica pues, habla de que eh, no se puede eh, organizar el mundo en torno al frío, a la fría obtención de beneficios inmediatos y tal. Bueno, el Papa Francisco sería un ejemplo claro de idealismo. Contrapone la economía del beneficio a valores de generosidad, a valores que él considera que son cristianos y tal. Pero es que esos valores, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué es posible que triunfe en el mundo los que sacan beneficios sin parar? ¿no? Ahí es, esa es la diferencia fundamental entre el materialismo y el idealismo. El idealismo contrapone la explotación económica a valores o ideas que se supone que deben poner freno a esa, a esa, a esa forma de, de, de estar en el mundo pensando en el beneficio. ¿no? El materialismo, sin embargo, intenta analizar por qué eso es así y contrapone en realidad una economía a otra. Para poner un ejemplo, no debemos intentar convencer a quienes están acabando con la selva amazónica explotando los recursos de una manera que es insostenible, insostenible quiere decir que van a acabar con la selva amazónica si siguen a este ritmo de explotación, de extracción de madera, etcétera, que de, las, de lo que sacan de la, de la selva, no debemos contraponer a eso el respet, ideas generales como el respeto a la naturaleza o el bien común o cosas por el estilo. Lo que debemos contraponer es que si se acaba la selva amazónica, económicamente va a ser un desastre Económica, hay que contraponer la economía del beneficio que ellos sacan inmediatamente con una visión de la economía mucho más completa que incorpore, por ejemplo, el hecho de que si se acaban los recursos no habla más explotación y la ganancia será cero. Por lo tanto, si queremos prolongar la ganancia debemos explotar esos recursos con mayor racionalidad, de manera sostenible. ¿no? Entonces, no es contraponer economía a valores, sino una economía estrecha, que es falsa en realidad, a una economía... Más completa, más verdadera, que incluye muchos más factores. Lo mismo sucede con el hambre o con los recursos alimenticios, ¿no? Eh, hay recursos para alimentar a toda la población y, sin embargo, hay 824, según el último estudio de Naciones Unidas, 20 millones de personas que siguen pasando hambre en el mundo y desde el año, desde las últimas décadas, está aumentando, no disminuyendo, ¿no? Y esto es un enfoque materialista de la realidad. Cuando un intelectual dice que el principal problema actual de la humanidad eh, es el terrorismo, pues, eh, en fin, yo, si, se, si se mide el número de muertos, pues muere más gente de hambre que por el terrorismo. Luego, una visión global de la realidad debe llevarnos a poner los datos, la evidencia de datos científica como base de nuestra reflexión. Bueno, eso como un primer acercamiento a la distinción entre idealismo y materialismo. La idea más importante eh, que debe regir siempre la discusión acerca del problema del conocimiento es la dialéctica. Lo que mejor define el conocimiento es la dialéctica. El conocimiento es un proceso eh, de envolver las distintas teorías en una teoría más completa, de analizar las contradicciones de una teoría para intentar entender esas contradicciones y, y completar esa visión de la realidad limitando esas contradicciones, anulando esas contradicciones. Y una vez que hemos construido una visión que ha anulado o ha reducido esas contradicciones, esta posición a su vez deberá contrastarse con una realidad que a su vez nos dará las limitaciones de esta visión y nos propondrá entro, entonces los cambios necesarios a nuestra propia visión para superar nuestras contradicciones y así sucesivamente. ¿no? El enfoque dialéctico, por tanto, es esencial. Y ya sabéis que en el marxismo pues, se ha hablado de materialismo dialéctico como el enfoque correcto para enfrentar el conocimiento y hasta ahora pues, no se ha inventado nada mejor, más allá de eh, fallos que haya habido en la construcción teórica, como siempre hay en cualquier construcción teórica. Quiero decir, que Kant marcó un hito en relación a las posiciones eh, filosóficas anteriores y, sin embargo, pues, en Kant descubrimos también algunos, algunos problemas. ¿no? Bueno, eh, entonces el conocimiento científico, que es una cuestión muy debatida dentro del marxismo, si el marxismo es una ciencia no es una ciencia, etc. Eh, el conocimiento científico, sin embargo, está ahí y es la base, de, debe ser la base del pensamiento social. Yo, eh, para decirlo rápidamente, creo que la, el marxismo es una teoría, científica de la realidad social. ¿no? Eh, no es, el marxismo no es una filosofía, igual que el. el perdón, que no es una ciencia. Igual que es una visión global que abarcaría muchas ciencias en realidad. Y cuando eh, la, la visión global no puede ser científica, debe ser filosófica. O sea, eh, en el ámbito social puede considerarse el marxismo una teoría científica, pero en general es más bien una filosofía, una visión de la realidad global que incorporaría pues, eh, datos de la economía, datos de la ecología, datos de la sociología, datos de la psicología y, y de, con esa visión global nos proporciona entonces las herramientas conceptuales para entender el mundo y para intervenir, para intervenir en él, para cambiarlo, ¿no? que es en última instancia pues, el objetivo de comprender el mundo. No tratamos de comprender el mundo por ser más listos. Tratamos de comprender el mundo para contribuir a que el mundo, en el mundo haya menos desigualdades y que caminemos a una sociedad más justa, de plenas oportunidades para todos, educación para todos los niños, cosas muy básicas que todavía no se han conseguido. Y esto creo yo que también es un punto importante del pensamiento materialista. Es decir, que a veces se dice que el marxismo está superado, que la sociedad ya ha llegado a su máximo desarrollo, bueno, será la sociedad... Alemana, la que ha llegado a su máximo desarrollo, porque incluso en España hay unas tasas de pobreza y de desigualdad enorme y que están aumentando, han aumentado con la crisis desde el 2008 y van a aumentar más con esta crisis enorme del COVID-19. Así es que mientras haya desigualdades, el pensamiento marxista no, se, no, no, no habrá perdido su pujanza. El problema es que nuestros adversarios políticos quieren que perdamos también las herramientas de análisis están haciendo cambios en la sociedad muy importantes para evitar esto. ¿no? Bueno, eh, para dar una panorámica muy, muy rápida, eh, deberíamos empezar por algo que interesó mucho a Ingels, que escribió un libro sobre el asunto, ¿no? el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Hay una visión de la historia de la, del pensamiento que dice que el pensamiento se inicia en Grecia, con las primeras reflexiones globales sobre la realidad. Sería la idea del árbol de las ciencias, la idea de que la filosofía es el primer saber que aparece, primer saber racional, y que de la filosofía provienen las distintas ciencias. Al principio la filosofía se ocupaba de todo y después cada ciencia se va ocupando de su parte. Esta visión es una visión idealista del de, eh, progreso humano y del progreso del conocimiento. En una visión materialista, los conocimientos empiezan por ser conocimientos técnicos. Porque claro, vosotros fijaros en una cosa muy, muy sencilla. Eh, los humanos, nuestra especie, está aquí desde hace 300.000 años, según las últimas investigaciones. Las investigaciones suelen ir eh, atrasando la aparición. Hace, hace un, hasta hace tres años eran 240.000 años, ahora ya se han datado unos huesos en el norte de África, en, en Marruecos que dice que son 300.000 años. Bien, pues si vamos aquí 300.000 años y los, y los griegos empezaron su reflexión filosófica aproximadamente en el siglo VI antes de la Era Común, eh, eso, 2.500 años, entonces, ¿qué estuvimos? Eh, siendo sin conocimientos hasta que aparecieron los griegos. Es una visión un poco, poco rigurosa, infantil, eh, hasta ridícula, ¿no? que de repente los, a los filósofos griegos les dio por pensar, y decir, ¿qué es todo? ¿De dónde viene todo? Todo viene del agua, todo viene del aire. Todo. No, eso no tiene demasiado sentido. El ser humano es un mono, es un primate, que tiene conocimientos técnicos de su entorno. Porque cualquier primate tiene conocimientos técnicos de su entorno. Y esto es un cambio que ha habido importante, eh, del que Inglés ya se dio cuenta, pero desde la época de Inglés hasta nuestros días, esto ha cambiado mucho. Hoy en día sabemos... Que los primates usan herramientas, que tienen tradiciones culturales, no solo los primates, también los cetáceos, también otros animales. Nadie discute que los perros son inteligentes y esta es la cuestión a la que yo me dedico profesionalmente, ¿no? a la psicología animal, a la psicología comparada. Por tanto, los animales tienen conocimientos. Una manada de lobos sabe que deben llevar a una presa a la que quieran cazar hacia determinado sitio porque ahí hay un acantilado y se va a caer y luego ellos bajan por otro sitio y se lo comen. Y saben que si dos van por un sitio asustándole, es fácil que llegue despistado a no sé dónde a otro sitio y no se dé cuenta. Esto es una estrategia elaborada que ellos saben hacer. Y en cierto sentido planificada. Entonces, hay un tipo de conocimientos, que son los conocimientos técnicos vinculados a la supervivencia, que los tienen ya los animales. Y por supuesto, nuestros primeros antepasados también los tenían. Y esos son los primeros conocimientos que aparecen. A partir de ahí, con el manejo de los conocimientos técnicos, entonces... ...puede aparecer conocimientos científicos. El conocimiento técnico es práctico, quiere resolver un problema, como por ejemplo comer. El conocimiento científico tiene un interés teórico, quiere saber por qué. Quiere responder a la pregunta por qué las cosas son así. Y para la época en la que se inicia supuestamente la filosofía en Grecia... ...ya hay conocimientos científicos. Hay una geometría, hay unas matemáticas... Hay una astronomía bastante elaborada y a partir de esas ciencias, los primeros, considerados, la, la, los primeros pasos de la filosofía se empiezan a, a dar. ¿no? Entonces, la filosofía es la consecuencia de las ciencias y no la causa de las ciencias, desde el punto de vista materialista. Y a partir de ahí, los principales problemas del conocimiento ya se plantean en, el, en la Grecia arcaica, en la Grecia antigua, eh, pasando de planteamientos inicialmente metafísicos, eh, como son los de la, la, la metafísica presocrática, ¿no? a pensamientos ya que podríamos llamar rigurosamente filosóficos porque incorporan una visión global de la realidad y se basan en las ciencias concretas. ¿no? Sería el caso, seguramente, el hito fundamental para considerar sin duda planteamiento filosófico no metafísico sería, desde mi punto de vista, Aristóteles. Sócrates, Platón... Sería quizá el primero que tendría componentes de las dos cosas, y Aristóteles es ya el, la primera visión global del mundo que podremos llamar rigurosamente filosófica y no solo metafísica. A partir de ahí, el desarrollo se detiene en gran medida debido al control que la Iglesia establece sobre el pensamiento. Eh, esto es una visión muy habitual de, de la historia de la filosofía, de manera que durante todo lo que consideramos la Edad Media, pues 15, 14 siglos de, de desarrollo humano, lo que hay es fundamentalmente una síntesis entre el pensamiento aristotélico, platónico también, en parte, y el pensamiento cristiano, que es eh, bueno, pues fundamentalmente justificar lo que son las verdades de la fe. ¿no? Entonces, la, el cambio fundamental se produce una vez más, no debido a un cambio en el planteamiento filosófico, sino debido a un cambio científico. El cambio científico es la revolución científica y técnica en el Renacimiento, en los siglos XV, XVI, XVII. En estos siglos se producen avances importantísimos en la comprensión de la naturaleza y ahí empieza eh, digamos, el ciclo moderno del problema del conocimiento. Que para decirlo de una manera muy rápida, el, el problema fundamental es que hasta Galileo y Newton se pensaba que las causas finales, la finalidad, podía ser parte de la explicación de los fenómenos naturales. La revolución científica consigue explicar fenómenos como pues, el giro de los astros sin recurrir a causas finales. Y ese modelo que se llamó mecanicismo, el mecanicismo newtoniano, se consideró el paradigma de toda ciencia, de manera que había, para hacer un conocimiento científico, teníamos que librarnos de la finalidad como explicación. Entonces, lo que se vio bien, que funcionaba en la física, se trasladó como modelo de conocimiento a todas las demás disciplinas, incluyendo aquí también el estudio del ser humano. Entonces, se pensó que debían eliminarse las causas finales y por lo tanto, como las causas finales formaban parte del conocimiento humano, porque el conocimiento humano siempre hace referencia a la, a la finalidad, no podemos entender nada si no hacemos referencia a la finalidad. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, eh, ¿por qué una, una, un árbol tiene frutos? Pues es imposible hacer una explicación de eso si no dices en algún momento para. Dices, bueno, los frutos son para tener semillas y que nazca otro árbol. Es imposible hablar de la naturaleza para nosotros, y mucho menos de nuestro comportamiento. Decimos, ¿por qué llevas un abrigo, por qué llevas un abrigo? Dicen, pa, para protegerme del frío? Porque sé que va a llover. O sea, siempre estamos hablando de finalidades en nuestro comportamiento, y es como justificamos siempre nuestro comportamiento. Así que cuando se vio que la naturaleza funcionaba sin finalidades, entonces se entendió que el ser humano estaba fuera de la naturaleza. Y ahí vino el planteamiento dualista más radical, que fue conceptualizado finalmente por, de la manera más completa, quizá por Descartes, eh, según, la cual, según el cual pues, el ser humano está fuera de la naturaleza. Y como está fuera de la naturaleza, pues en él no rigen los principios de la ciencia y de la física. Bien, ese fue un recorrido que va del racionalismo al empirismo y queda superado en la filosofía crítica. Cantear. Y aquí es donde aparece el principal problema de, del pensamiento contemporáneo, que es cómo vamos a entender al sujeto que conoce. ¿no? En el racionalismo se plantea ese dualismo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento está en el alma, eh, según Descartes. En el empirismo, el alma solo se nutre de la experiencia. El alma se sustituye por la mente y la mente solo se nutre por la experiencia, pero resulta que de esa manera no se puede justificar el conocimiento, porque todos nuestros conocimientos que provienen de la experiencia solo nos indican que hay una correlación entre los hechos, pero no una relación causal. Hume, que es un autor muchas veces mal interpretado, Hume no fundamentó el conocimiento en la experiencia, sino que fracasó en su intento de fundamentar el conocimiento ...en la experiencia y por tanto renunció a la posibilidad de explicar la existencia de conocimiento causa-efecto. Esto es una cosa que normalmente eh, se explica mal, porque es habitual decir que Hume defendió que el conocimiento proviene de la experiencia. Y sí, él investigó, desarrolló sobre todo esta posibilidad porque consideraba que la otra, la del racionalismo, era absurda... Y en su desarrollo descubrió que no era posible fundamentar el conocimiento en las relaciones causales. Porque nosotros vemos que, que después de un relámpago viene un trueno. Pero ¿cuál es la causa? No lo podemos saber por la experiencia, porque la experiencia lo único que nos da es la correlación temporal entre un acontecimiento y el otro. Esto lo dice muy claramente Hume en su en su libro más famoso, ¿no? en la investigación acerca o concerniente al entendimiento humano. Bien, esta problemática queda, digamos, resuelta en Kant. Kant es el que se da cuenta de que una cosa es lo que llega a nuestra mente, que son fenómenos, y otra cosa es que la realidad sea lo que llega a la mente. Tiene que existir una realidad al margen de los datos de nuestra mente. Esa fue la distinción tan importante en Kant, entre noúmeno y fenómeno. Y el que conoce es el sujeto, y el sujeto humano, claro, y el sujeto, a través de las experiencias, Kant recoge en la investigación de Hume, para él es muy importante, a través de las experiencias es capaz de reconstruir cosas que pasan realmente en el mundo, en el mundo real. ¿no? Esta sería la tarea de la ciencia y de la, y de la filosofía. Y en este proceso crea la idea de sujeto. El sujeto es el que conoce y a su vez construye los objetos. Kant se considera el, el fundador del pensamiento crítico, sus obras se llaman Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio, y se considera también el iniciador del constructivismo, porque Kant demostró que los objetos no son la realidad. Puesto que los objetos de nuestro conocimiento provienen de los sentidos, no se puede hacer corresponder el objeto de nuestro conocimiento con el objeto real. Esa es la distinción entre noumeno y fenómeno. Entonces, el fundamentar el conocimiento no consiste en saber cómo los objetos llegan a nuestro conocimiento, sino más bien al revés, cómo nuestro conocimiento construye los objetos, porque los objetos son el resultado del conocimiento y no la causa. Este, esto es lo que se llama el giro copernicano del problema del conocimiento, el problema de la experiencia, un aspecto fundamental de la filosofía kantiana, y que revoluciona completamente la filosofía del conocimiento al ver que los objetos son construcciones de nuestro conocimiento. Es la primera fase de la de la creación del, del pensamiento de tipo constructivista. Y la segunda fase de la construcción, de la, de la aparición del pensamiento de tipo constructivista, es Darwin, que tampoco suele aparecer en las historias del pensamiento político, porque se considera que la biología y la psicología, y todas estas cosas, pues no tienen mucho que ver con el pensamiento político, mientras que la sociología sí. Darwin lo que nos viene a decir es que el sujeto también es una construcción. El sujeto en Kant está dado porque es el sujeto trascendental, que es una especie de idealización de las condiciones del conocimiento. Pero, K, eh, perdón, pero, pero Darwin demuestra que el conocimiento, o mejor dicho, que, los, que, el, que, esos, que ese sujeto humano en realidad proviene también de un cambio y de una transformación por, en la lucha por la vida y que esa transformación y esa lucha va plasmando en los, en los organismos, en los órganos, va plasmando en ellos sus distintas morfologías. ¿no? Cada animal está adaptado a su medio porque es el resultado de nuevas adaptaciones y por tanto el sujeto también se construye, construye sus órganos sensoriales. Los órganos sensoriales de cada animal están sintonizados con su vida, adecuados a su supervivencia. esto es esencial para entender cómo el ser humano forma parte de la naturaleza, pero eso no quiere decir que sea una máquina, porque los animales no son máquinas, ese es un planteamiento cartesiano. Entonces, el hecho de que la ciencia biológica afecte al ser humano, no elimina la posibilidad de que el ser humano siga pudiendo ser un sujeto que puede tomar decisiones, del mismo modo que un depredador tiene que tomar decisiones, a quien ataco, no? y puede equivocarse, igual que nosotros podemos equivocar. La idea simplista de que la ciencia es determinista y lo que no es determinista no puede ser científico es falsa. Porque hay una indeterminación, ahora hoy en día es fácil decir esto, hay una indeterminación hasta en, la, hasta en el estudio de la física cuántica. ¿no? Pero hay una indeterminación en la vida, porque la vida es algo tan complejo que tiene indeterminaciones y que puede seguir varios cursos en función de decisiones que toman los sujetos que tienen cierta capacidad de libertad, pero no una libertad absoluta, metafísica. Nosotros no podemos volar con nuestros propios medios, nada más que hacia abajo. ¿no? <risa> Nosotros no podemos escapar de las categorías de pensamiento con las que pensamos. Nosotros eh, es muy difícil que adoptemos ahora, eh, que veamos bien cosas que se veían bien en, en otras épocas, hasta, hasta ese punto nos, nos, con, nos constituye en nuestras, las categorías sociales en las que vivimos, etc. ¿no? Entonces, hay eh, en la naturaleza humana componentes deterministas, tenemos unos pulmones, tenemos unos huesos, tenemos un, un, un, un cuerpo que es así, de estas dimensiones, porque vivimos en esta tierra, una tierra en la que la vida viene creándose, transformándose y evolucionando desde hace millones de años, miles de millones de años, y, y que nosotros tenemos esos huesos que tenemos, esta densidad en nuestros huesos porque vivimos en esta tierra que tiene esta atracción de la gravedad. Si viviéramos en otro planeta tendríamos otros cuerpos. Nuestro cuerpo es el resultado biológico del proceso de la evolución. Y cuando digo biológico no excluyo. Las dimensiones psicológicas que también influyen en la evolución, las decisiones que toman los animales influyen también, por una vía, es un asunto muy polémico en la biología y en la psicología contemporáneas, pero influyen también. Entonces, eh, el ciclo moderno del pensamiento materialista se inicia con el idealismo, que define la verdad como evolución. y con el planteamiento de Darwin y de Marx, podemos ver que esa evolución no es una evolución de las ideas, sino que es una evolución de la lucha por la supervivencia. Durante muchos años, la lucha por la supervivencia tuvo componentes muy poco, digamos, eh, finalistas, porque los animales, sus finalidades eran muy primarias pero en el momento en que aparecen animales mucho más complejos, y sobre todo cuando aparece el ser humano, pues eh, la evolución empieza a tomar nuevas, nuevas direcciones, muy negativas para el planeta en los últimos tiempos, como, hemos, como estamos pudiendo comprobar. Entonces, el pensamiento eh, marxista lo que viene a consolidar es la idea de que lo que pasa en el mundo pasa porque es el resultado de fuerzas que están en lucha y el planteamiento político que al que da lugar es que hay que analizar de dónde viene cuál es la causa de esa lucha y de ese enfrentamiento y la causa de esa lucha pues es siempre la supervivencia la supervivencia de la clase trabajadora que ve cómo ella produce eh, los bienes y sin embargo no obtiene los beneficios necesarios ni siquiera para subsistir con lo cual eso genera una fuerza social que es capaz de transformar y de conseguir pues, todas las cosas que hemos conseguido, que a veces nos olvidamos pues, de que ahora nos pagan en vacaciones y que tenemos derecho a, que, a, a la sanidad y todos los logros de, y que tenemos derecho a organizarnos para, para defender nuestros intereses, ¿no? el, el plan, los sindicatos y tal. Estas cosas que siempre está atacando quien no quiere que nos defendamos y que consigamos más mm, avances para la, para la igualdad. Entonces, con estos planteamientos que he hecho de una manera muy, eh, muy rápida, muy densa, desde luego, yo, a mí lo que me gustaría sería que los que estáis presentes, pues me indicarais eh, en qué asuntos concretos quisierais discutir, o qué cosas os parecen más extrañas o más raras, o no habéis entendido, o estáis en total, en total desacuerdo. Eh, yo si queréis plantear algunas cosas que se pueden abordar desde estos puntos de vista, pues creo que en el momento actual en que vivimos es importante que nos defendamos frente al posmodernismo, frente al relativismo, frente al avance de la ideología conveniente al sistema, al imperialismo, eh, como son estas que cite antes, el fin de la historia de Fukuyama, el choque de civilizaciones de Huntington, la defensa ñoña de la ilustración basada en una idea de progreso que desde mi punto de vista es falsa, que hace Pinker o el transhumanismo de la síntesis entre dimensiones cibernéticas y la mente humana, esto que dicen algunos modernos, que dentro de poco nos van a poder poner un chip en la cabeza. Y entonces va a haber seres que van a ser una mezcla de humano y programas de ordenador y tal, y que tenemos que ir preparándonos para eso. Eh, por, y, y todo el avance de la neurociencia, por ejemplo, asuntos que a veces nos dejan un poco, un poco fuera de bolos cuando no tenemos las herramientas necesarias ...para atacarlas. Yo creo que es fácil eh, criticar sencillamente porque en los avances de la neurociencia están demasiado inflados... ...y no va a pasar mañana que inventen una pastilla que haga que una persona sepa matemáticas y otra no las sepa. ¿eh? Eso, no, eso no es así. Sabemos lo que hay que hacer para que alguien aprenda matemáticas. Es que se las enseñen bien. Eh, la vigencia, por ejemplo, de planteamientos muy básicos del marxismo y del comunismo... Eh, yo creo que son temas que tienen que ver con la fundamentación filosófica desde la que, desde la que partamos.